Bienvenidos al canal de Divinitos. Hoy les traigo un video de divisiones y también les enseñaré tres tips para aprender más rápido las divisiones y trabajos escolares. Así que sin más comencemos nuevitos. El primer tip que yo les puedo dar es el que nos tenemos que saber muy bien. Algunos, si quieren repasarles, les dejo mi video de las tablas en la descripción. Así que, sin más y menos vamos con el segundo tip. Bueno, güitos, les voy a dar unos ejercicios para que entendamos mejor los de un dígito afuera, dos adentro o uno. Y solo un 8 adentro Y no tenemos que prestar, pedirle prestado A otro número Así que simplemente vamos a multiplicar 2 por ¿Cuál número que nos dé 8? Sí, güitos es 4 Así que 2 por 4 Es 8 y restamos Y nos da como resultado 0 Y ahí se acaba nuestra mmm, División Bueno, ahora vamos a hacer todo lo contrario Y va a ser de Un dígito fuera y dos adentro, esta es un poco difícil, esta se parece difícil primero, pero aquí, si checa, aquí el número de adentro, el número de afuera es más pequeño que esta adentro, así que no le, no le va a tener que pedir a este número. Así que vamos, es que el segundo, vamos a multiplicar, que número multiplicado por 2 nos da 4 y con esto es 2. Así que vamos a poner aquí el 4 y nos da como resultado 0. Bajamos este 4 y otra vez ponemos aquí el 2 y restamos. Nos da como resultado 0 y ahí se acabaría nuestra división. Y no tuvimos que, no tuvimos que poder representar el 4 y esa es una división con un número, un dígito afuera y dos adentro. Y bueno, bonito, espero que estos ejemplos le hayan ayudado a todos sus trabajos escolares, en la primaria, secundaria. Estos son conceptos básicos que cualquier persona pueda aprender para sus trabajos, obviamente. Espero que este video les haya gustado. Dígan, díganme si les ayudó O una duda para que se las conteste Que yo estaré encantada de leerse. Y recuerden darle like Suscribirse en el botón rojo Y activar la campanita Que les avisa si yo subo un video Nuevo, así que los quiero Mucho y hasta la próxima Chao